¡Hola a todos! Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy como estáis viendo en el título, es un unboxing. Esta vez tenemos dos productos que nos han cedido varias empresas y más productos que me han traído ya, que tengo aquí, que todavía no he hecho ni tengo que hacer la review, y tres o cuatro productos que estoy esperando para hacer más reviews. Aquí tengo varios productos como altavoces, eh, auriculares batería externa ahí también tengo y bueno aquí tengo esto es una tablet me parece porque pesa más y esto no sé qué es así que vamos a abrirlo vamos a ver esto no es lo que haga falta la navaja porque lleva abre fácil o sea que vamos a ver cómo vamos a abrirlo si sí. esto es la tablet esto por aquí la tablet y Rulu Expro. Como veis ahí. La tablet. Si sí vamos a necesitar esto para poder abrirlo. Y esto a ver, vamos a abrirla después. A ver. Vamos a ver qué tiene dentro de la caja esta. O Será la tablet, sus accesorios y todo eso. Así que vamos a ver. Esta tablet, si sí, es pequeño. es de, de 7 pulgadas, ¿sí? 7 pulgadas en color blanco. Bueno, está aquí la tablet, pero voy a enseñar primero lo que contiene la caja. ¿vale? Vamos a ver. El cable de carga, micro USB-USB, el manual de instrucciones. la garantía y un código QR de la empresa y Irulu y ahora vamos a ver la tablet como digo es de 7 pulgadas la pantalla es HD aunque la página web pone que es Sí, lo, lo ponemos por aquí 1024x600 o sea en hd nada más no es en Full hd tiene un sistema operativo 4.4.2 kit y tiene 512 megabytes de memoria ram que parece poco vamos a despegar es plastiquito porque se va a quedar ahí porque la aplicación está se ha roto así que Sí, a ver, vamos a abrirlo. Y aquí estaría. La tablet, como vemos, en color blanco de 7 pulgadas. La verdad es que se siente muy bien a la mano. no Es muy grande. Y bueno, este es el primer producto que me ha cedido la empresa IRULU. Y a continuación vamos a abrir el siguiente paquete. Que si me parece que es las luces led para poner por aquí en, en mi habitación, así que vamos a ver, este es el paquete, pues sí como pone aquí, lo, vos no lo abréis bien, pone ella es LED 5050 /50 y la fuente de alimentación. Así que vamos a abrirlo. Estas tiras LED son RGB, o sea que podemos ponerle a través de un mando varios colores y que vayan cambiando o ponerle un color definitivo y cambiarlo cuando nosotros queramos a través del botón. Todos los enlaces de esos dos productos os los pondré en la descripción para que podáis comprarlos y este las tiras led estas están por unos 16 euros o 15 me parece vale, aquí está el mando esta es la tira led que no se ve que no se ve pero ahora os lo enseño y no tenemos nada más Y vale. Aquí tenemos la fuente de alimentación para poder enchufarlo a este adaptador, ese, ese es el receptor para que cuando cojamos el mando y cambiemos, esto es lo que va a hacer que cambie de color las tiras LED. Manual de instrucciones y vamos a abrir lo que sería la tira LED, aquí está. Sí. Aquí está, esta sería la, la, la tira LED. Vamos a abrirlo. Es nada más que para interiores porque no si sé si lo veréis bien. No. son los LED y no lleva recubrimiento de silicona para poder ponerlo en los exteriores y que se pueda mojar y todo eso. Y bueno, este ha sido el unboxing. Más adelante haré la review de esta fantástica tablet. El precio de esta es de unos 51 52 euros 52 en amazon y calidad precio diría que tiene muy buena pinta además tiene dos cámaras la, la trasera y la delantera 7 pulgadas o sea que tiene muy buena pinta bueno ha sido todo ah una cosa también en los próximos días haré la review de este smartphone que me prestó la, la empresa bluesense para hacerle la, la, la review y os voy a enseñar como veis este pedazo de caja que aquí estoy probando ya lo que es el altavoz de auke de la empresa esos productos son de la, de la empresa auke vale aquí tengo el altavoz que lo he estado probando es un altavoz bluetooth eh, este es el adaptador jack de 3.5 para poder conectar el altavoz estos son unos auriculares auke y más cosas que tengo dentro. De esto haré la review dentro de un, un par de días más o menos. Así es que nada. Aquí. Y bueno, ah, también tengo para hacer más reviews todavía, que tengo muchas cosas acumuladas. La review de dos smartphones que me, han, me ha prestado la empresa SPC. Como veis aquí. El dibujito de SPC. como Igual que la tablet que hice en el anterior vídeo. Pues igual. La misma empresa. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.